Cantando a mis montañas y a mi llano Siempre orgulloso de sentirme colombiano Hoy con triste he preguntado a mis hermanos Porque mi pueblo se entregó a cantos extraños Y cuando escucho el eco de su silencio Siento que mi folclor se va muriendo. Siempre cantando a mis montañas y a mi llano, siempre orgulloso de sentirme colombiano. Hoy con tristeza he preguntado a mis hermanos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 canto campesino que ancestro canta por dentro con la altura del maestro que más quisiera el extranjero en su riqueza que unas canciones como las que da mi tierra y cuando escucho el eco de su silencio siento que mi folclore Tu canto Por eso canto así